Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estar probando el Glorious Modelo. Ya lo probé antes, pero. Quiero. Quería hacer un video. Bueno, así que vamos a probarlo en Minecraft. Bueno, acá ya estoy en Minecraft. En el servidor de Battle Noob. Y. Bueno, les voy a decir que tal el mouse. Primero que todo, eh, siente muy bien los clics. La ruidita también, no me anda, se siente re bien Estos... <coughs> estos clics también Bueno, me voy a estar probando el Godrich. Bueno, ahí se ve un buen tiempo Voy a probar de nuevo <coughs> Y Godrich pedorro. Ay, ay, ay. No, me retravé, me retrabé. Bueno, también me di cuenta que puedo hacer como un telebridge. Con el mouse. de otro mouse no podía. Un telebridge muy pedorro, pero bueno, por, por lo menos se puede hacer. Ahí estoy muy la ¿verdad? No, no, no. Más no, nabujo estoy. Se me está yendo todo el aim, no sé qué me está pasando. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué onda? No te lo puedo probar, si me refue. Ahora sí, lo vamos a estar probando con... ...PVP. Yo anteriormente tenía un mouse como... ...como este, que lo estoy mostrando en pantalla. Que... ...estaba bastante bueno. Y... ...es bastante parecido al Glorious. Pero de marca más baja, o sea, de peor marca Y, y salió como 3.000 pesos, es bastante barato Y luego salió Se murió solo, sí sí ¿cómo estamos con este? Literal, tirado, okay. Uy uy uy, se va a morir solo okay, Yo me, soy medio en rollo es suficiente, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, lo maté. La verdad es que... ...casi no tenés knockback con este mouse. Que literal están siendo... ...20 CPS. Ahí está. Ahí estoy muy frío, la verdad. Bueno, ahora sí, voy a te Beach. Ay, no sé pronunciar de Bridge. De bridge, de bridge. A ver. Igual.. Primero eh, hay que asociarse con voz y después hay que probar. O sea. Yo todavía. Literal lo probé dos horas de un día y.. Ay amigo. hice el todo combo. Literal lo probé un día y. 20 veces. no boludo que hace este pibe que hace dale que ibas a jugar grizzly boludo que dios caibord está jugando este pibe que estás en un puente el todo. ay ay ay encima no hubo nada de Eclipse, ok mirá mirá mirá oh, oh. Ayuda. Nada, no, encima me retrago, boludo. La rata esta se queda ahí. No sé qué mierda hace, boludo. ¿Qué no, hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace este pibe? Ah, yo que también quedado, boludo. No sé lo que estoy. Se lo meté? No, no sabes jugar. What, what, what, what, what, ¿Qué acaba de pasar ahí? Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda, que... Literal, acabo de saltar en un en, en un bloque. Ahí, muy raro. Ahorita tapar este pibe porque si no... Madre mía. Madre mía, chaval. Ay, es rear por dios Deja de los flechazos A ver no, Encima no, no, nadie hizo un Ay, estoy re nuco, boludo, no puede ser No puedo estar más nuevo. No está muy pro Ay, encima no No, no, no, no no. puedo estar más nuco No puedo estar más nuco, no ayuda Ya me vine nuevo, encima Ay dios, ¿qué hace si me encima este? Bueno, gracias por hacerme un bonde. Chao. Tapo, Lo mato, sin euro, a tu casa. Soy obsesionado con el dilly, pero como decía, no, no sé si me vino afectoso el, el glorious. Pero es que no, todavía no estoy acostumbrado, <coughs> es que no hago casi nada de clips verdad pues salió bueno hasta acá el video espero que les haya gustado eh, si quieren que suba Godbridge o algo así me dejan en los comentarios hasta la próxima